Hola, muy buenos días, lectores y lectoras de Planeta Fácil. Hoy estamos en el INJUVE, que el es el Instituto Nacional de la Juventud. Tenemos el gusto de estar con Ruth Carrasco, que es la directora del Injube. El Injube es la cooperación de personas jóvenes que, que trabajan con asociaciones y hacen muchas campañas y actividades. Muy Buenos días, Ruth, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal, Antonio? ¿Cuáles son? Te voy a hacer una serie de preguntas y la, para responderme, la primera pregunta es, ¿cuáles son los temas que te preocupan más de las personas jóvenes con discapacidad de intelectual? Lo que más me preocupa eh, creo que es el desconocimiento o la incomprensión que podés tener respecto a otras personas. La primera vez que me reuní con Plena Inclusión, eh, descubrí, por ejemplo, el tema de lectura fácil que me parece algo fundamental y quiero descubrir también que era un, como un desconocimiento que yo tenía o que no tenía esa sensibilidad y lo que me gustaría es trabajar por, eh, por esa sensibilidad y esa comprensión eh, le llegase a todos los jóvenes para que visemos que todos somos iguales y que tenemos diferentes capacidades, simplemente. ¿Cómo apoya el Injube a las personas jóvenes con discapacidad intelectual? Pues lo primero es que nosotros apostamos por una igualdad eh, de trato de, de todos, ¿no? Y que queremos eh, apoyar a, a las organizaciones que trabajan estos temas y que trabajan con jóvenes con discapacidad intelectual eh, para que también nos, nos hagan llegar las necesidades, para que podamos tener una interlocución y estar relacionados los unos con los otros. Entonces para nosotros es fundamental apoyar a, a las organizaciones que, que trabajan ¿no? este tema y también esta sensibilidad que nos hicieron llegar de potenciar la lectura fácil y queremos pues, que las actividades y las cosas que nosotros pongamos, por ejemplo, en la web del INJUVE tengan traslado también a, a esto de la lectura fácil, que a veces no, no tenemos ese pensamiento y que ahora ya estamos intentando estar sensibilizados y apoyar eso. Eh, hemos visto que eres feminista, ¿qué temas tratáis de feminismo en el injúbio? Pues sí, el feminismo al final es eh, la igualdad entre hombres y mujeres, nada más y nada menos. Entonces, bueno, hay bastantes temas que nos preocupan. Algunos de ellos es apoyar, a, por ejemplo, a niñas y a, a las jóvenes para que vean que pueden hacer cualquier cosa por ejemplo en el mundo del trabajo todavía bueno pues hay profesiones más masculinizadas y nos gusta trabajar con niñas y con jóvenes para que vean que somos capaces de hacer cualquier cosa ¿no? en lo que sobre todo es el sector digital de tecnología ahí hace falta más mujeres y, y queremos también trabajar en él, estamos trabajando en esos temas y también en las relaciones eh, sanas en las relaciones eh, de pareja, las relaciones eh, sexuales que, que las relaciones sean sanas eh, que no estén llenas de estereotipos ni de, ni de celos, ni de maltrato, ni de nada ¿no? que todos somos, que somos iguales y que esas, esas relaciones sean sanas, por ejemplo, ahí hay dos cosas que nos preocupan y que estamos trabajando en ello. He visto que te gusta mucho la música metal ¿Qué canción nos recomiendas? Pues me gusta muchísimo el metal y eh, yo os recomendaría una canción que es de un grupo noruego que se llama Circus Maximus, que me gusta mucho ese, ese grupo, hace metal progresivo y se llama After the Fire, Después del Fuego, y también os recomendaría algún grupo cántabro de metal que les hay muy buenos, como por ejemplo unos amigos míos que se llaman Bifrost para acabar la entrevista, ¿quieres saber algo sobre mí? Pues sí. Quiero saber dos cosas. ¿Pueden ser dos cosas? Sí. Pues quiero saber, eh, ¿qué haces en tu tiempo de ocio con tus amigos y con tus amigas? ¿Un fin de semana, un sábado, por la tarde? Esa es la primera. Y luego quiero saber, ¿qué crees que yo puedo hacer por ti mm. como política? Mm. Pues yo, una cosa que yo suelo hacer con mis amigos los fines de semana es, a mí. Yo soy un apasionado del senderismo y me encanta mucho a mí hacer senderismo por la montaña. Uh -huh. y, y, he, y he subido ya varias, varias montañas como el Peñalara, el Pico Almazón y, y el Monte Perdido en, en, en el Pirineo. Tengo, tengo un objetivo a, en, en, en abril que es el subir a la neto, una posible subida a la neto, que es en la montaña más alta del Pirineo, de Huesca. Y, y, una cosa, y la cosa que, que me ofrece sobre mí es, es me gustaría que, que, la, que la página web del INJUVE se basara en, form, en accesibilidad cognitiva y que, y que las páginas, no solo del INJUVE, sino de todos los mecanismos de la juventud de España, tuvieran lectura fácil. ¿Y cómo se informarán mejor las personas con discapacidad intelectual para que lo entiendan mejor las páginas? Toda la razón. Eso es una de las cosas que queremos hacer y potenciar, eh, tener más sensibilidad con la lectura fácil y además trasladarlo a, a todas las, a las direcciones de juventud de las comunidades autónomas y vamos a trabajar por, por esto, ¿no? para que sea más fácil que todo el mundo pueda tener toda la información en, al alcance de su mano. Muchas gracias Ruth por la entrevista y ha sido un placer entrevistarte. Y a mí un placer conocerte. Me